Mirad, las obras de suyo no valen nada, si no se hacen con buen fin e intención. Y así como el ballestero para dar en el blanco, está primero un poco parado mirando y asestando, así yo antes que haga la buena obra, ordeno y enderezo mi intención a Dios, que ha de ser el blanco y fin de todas nuestras obras, y eso es lo que estoy haciendo en aquel tiempo que estoy parado. Pues esto es lo que nosotros debemos hacer. Ponme como sello sobre tu corazón, cantar de los cantares ocho. 6. Y así como el ballestero, para acertar mejor al blanco, cierra el ojo izquierdo y solamente mira con el derecho, para que la vista esté más recogida y no se distraiga y hierre mirando a muchas partes, así nosotros debemos cerrar el ojo izquierdo de los respetos humanos y terrenos, y abrir solamente el derecho, que es el de la buena y recta intención, y de esa manera daremos en este blanco, y acertaremos con el corazón de Dios.